Módulo Académico de Aprendizaje Sistemas de Transporte 2, Unidad Didáctica 1, Modelo Normativo del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. En la unidad 1 del Módulo de Sistemas de Transporte 2, se hace un recorrido por los conceptos básicos del Sistema de Transporte Masivo STM y el Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Haciendo énfasis en los sistemas de integración y elementos de integración operativa, física y tarifaria Que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte Se considera que el sistema de transporte masivo, en cualquiera de sus modos BRT, tranvía, metro, entre otros, debe estar articulado con todos los actores que intervienen en los demás modos de transporte público de pasajeros, bus tradicional, taxis, como también con las instituciones públicas o entidades privadas creadas para la planeación, organización, control, construcción de la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y recaudo del sistema. Es por esto que es importante el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que servirán para desarrollar aptitudes para diferenciar el esquema de integración del transporte masivo dentro de un territorio, según su funcionalidad al servicio de la movilidad a nivel local, regional, departamental e internacional.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 a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. Como tecnólogo en formación de operación integral de transporte, podrá establecer criterios y evaluar parámetros para diferenciar los sistemas de transporte mediante condiciones reales, trabajo de campo o simuladas que se emplean en el mundo productivo.